Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito os envío un enorme saludo donde me estáis viendo o escuchando. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de cómo correr ofertas de sweepstakes correctamente. Vamos a hacer un tutorial paso a paso, detenido, para que tú puedas ver cómo se pueden correr las ofertas sweepstakes correctamente. Todo el mundo sabe que son el tipo de ofertas más rápidas, pero lo que no todo el mundo sabe es que son el tipo de ofertas con más... Trampas que existen en el mercado. Trampas para nosotros como marketers porque muchas veces pensamos que ocurrir sweep takes es fácil y no es tan sencillo como parece. Te voy a explicar cómo hacerlo correctamente en este tutorial paso a paso. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online, cómo ganar dinero desde casa y montones de estrategias, sobre todo para marketing CPA y marketing de afiliados. Pues bien, este va a ser un vídeo un poco largo, así que ve trayéndote un café o u otra cosa, depende de la hora en la que vayas a mirarlo. Toma nota, lápiz y papel a tu lado. Y si te hace falta, pon este vídeo dos o tres veces para que te quede muy claro lo que vamos a hacer para correr bien las ofertas de Sweep Takes. Lo que vamos a ver en este tutorial hoy es cómo elegir la oferta de Sweep take correctamente, cómo crear la landing page para la oferta, cómo crear el track para la oferta y preparar todo listo simplemente para enviarle tráfico. Esta es la estructura que vamos a ver para que tú lo tengas muy muy claro. Este es el flujo que yo utilizo para trabajar ofertas de shipstakes correctamente. El link directo tiene muchísimo tiempo que ya no funciona y desde luego no está recomendado. Sobre todo para determinadas fuentes de tráfico es mejor hacer link indirecto. ¿Ves? Este es el link indirecto, que es la parte que yo recomiendo. Esta es la estructura. Está es la fuente de tráfico. La que tú elijas puede ser Facebook, puede ser... Puede ser AdWords, puede ser tráfico orgánico, la fuente de tráfico que tú decidas es la correcta. Luego vamos a tener una landing número 1 y en esa landing vamos a pasar al paso 2 que es calificar nuestro tráfico. Lo vamos a calificar a través de quizzes, de una ruleta, de diferentes formas. Pasaremos a capturar el email si quieres. Este paso es opcional. En el vídeo de hoy, no lo vamos a hacer, pero que sepas que se puede hacer, pero es opcional. Llegaremos a una landing 2. Esa landing 2 tendrá los enlaces de nuestra red CPA y llegará a la oferta de la CPA. Ahí es donde nosotros mediremos las conversiones a través de VMOB. Tú puedes usar el tracker que quieras, Prosper, CP Labs, VMOB, um, el que tú quieras. Yo voy a usar VMOB, por ejemplo, porque es gratuito. Como es gratuito y tiene un plan súper generoso para trackear, pues lo voy a usar. Y vamos ahí, vamos a la primera parte que es cómo elegir la oferta de Swift Takes. Para este primer paso, tú te vas a la red que tú quieras. Yo te voy a mostrar dos tipos de redes una es Max Bounty que es una de las más grandes y más sólidas. Y la otra es una relativamente nueva que se llama CPA Cash. Yo he trabajado ya con ella. Es muy sencillo de entrar. No te van a pedir grandes cosas. No te van a pedir entrevista telefónica. Y tiene algunas ofertas que merece la pena correr. Vamos a ellas. Esta es Max Bounty Y aquí vamos a buscar Sweep Takes. Eh, hay un montón. Sweep Takes. Si le doy a sweep takes, me van a aparecer montonazo de ofertas. Montones y montones de ofertas por lead, por, eh, el C.P.R. y el EPC, en fin, un montón. Queen Prices, Societal, 500 free groceries. Yo, personalmente, no soy muy fan de correr ofertas de sweep takes. No soy muy fan porque muchísimas ofertas de sweep takes no son tan sencillas como lo dice el anunciante, por ejemplo esta de Grocery Sweets, soy dice que es simplemente un soy y que te paga 2.75 por lead, es súper atractiva, sin embargo cuando me voy a la oferta a estudiarla más a fondo, yo lo que quiero saber es exactamente en qué momento convierte, dice por aquí, la oferta convierte en Complete Soy es decir, tienen que rellenar todos estos campos para que pueda convertir por ejemplo, vamos a verla, vamos a ver todos los que tiene que convertir son muchos. Si es hombre o mujer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y estar de acuerdo con la política. Aceptar y continuar. Aquí, en teoría, ya tiene que convertir en teoría. Pero tiene que rellenar todos estos datos que, incluye, que incluyen su número telefónico. Entonces, es complicada. Tiene muchos, muchos campos para completar. Lo voy a poner otra vez hacia acá. Vamos a ver otra que sea interesante. Tools and Equipments. Soy 1.60. Muy bonita. Vamos a ver cómo convierte. Complete Soy. Esta es más sencilla. Son herramientas. Está más dirigida a un público masculino. Tienen que poner el código postal. Y aquí, no solamente el código postal, sino dice que convierte... En SOY, lo cual quiere decir que tienen que poner un correo electrónico. Aquí todavía no está el correo electrónico. Habría que mirar exactamente en qué página viene el correo electrónico. Si yo le doy a Next, o en este caso no puedo, no lo voy a hacer, no sé cuántas páginas sean para rellenar la oferta y que realmente convierta a SOY. El código postal no es. Ya no es en la primera página. ¿Vale? La otra red, estas son en Max Bounty, que tienes montones y montones de ofertas. Tú tienes que ver cuál es la que es mejor para que la corras tú. Yo siempre elijo las que son soy, las que son más rápidas, pero que realmente sean soy. Que no sean un soy oculto, que sean un soy en la primera página. No quiero más páginas. Y que sean un soy de tres, cuatro campos, como muy mucho, no más. ¿Son las que pagan más barato? Sí, son las más baratas. Pero son las que realmente convierten rápido. Como ves, no es tan sencillo. Luego me voy a esta otra red que se llama eh, CPA Cash. Esta es latinoamericana. Tiene, eh, los managers son latinoamericanos. Tú no te preocupes, todos hablan español. y vamos a buscar, por ejemplo, sorteos. No sé si venga como sorteos, como sweep takes. Sorteos. A ver. Ese es Cristin. Ángela, esto no son sorteos, es otra cosa eh, Este es un iPhone, un sorteo de un iPhone Es evidencia, evidencia El iPhone, vamos a probar con esta Vamos a probar Con esta, porque es la que nos pone Aquí a la mano, y es un sorteo De un iPhone Ahí está, bla bla, muy sencilla Para México, aprobada, MyStream eh, No nos deja Adulto, no nos deja incentivado Pero todo lo demás sí, vale esta podría ser una buena opción y aquí dice que convierte en Soy Flow flujo Soy únicamente con el correo electrónico y aquí está una sola página aceptar y se acabó si todo es como dice rápidamente con este Soy yo ya tengo mis primeros mis primeros mis primeros 25 centavos como ves es baratísima 25 centavos, necesitaría miles de conversiones para tener un buen dinero, sin embargo al ser soy real es decir, single opt-in real, pues es más sencillo de convertirla, vale, ya tenemos nuestras ofertas, ya hemos elegido, en este caso vamos a elegir esta, o oh, si hubiera una un poco más cara, vamos a ver si hubiera alguna de Walmart Walmart mira, aquí está esta otra que yo estoy trabajando, que es una de Walmart es un sweet take también para Walmart, para Estados Unidos, pero pagan $1.20. Al pagar $1.20 es más atractiva que la otra. Está lo mismo. Eh, convierte en la primera página con el email submit. También es muy real, primera página. Ahí está. En cuanto rellenen esto, yo ya tengo mi $1.25. Es mucho más atractiva que la del iPhone. Vale. Entonces voy a decantarme por esta. No voy a elegir ahora ninguna de Max Bounty, pero si hubiera alguna, pues también podría correrla. Pero vamos a trabajar con esta, con esta, esta oferta. Voy a cerrar la venta de Max Bounty. Ya tengo mi oferta. Entonces, como ya la tengo, dice clic para copiar, le doy clic, ya tengo este enlace, me voy aquí. Y vamos a poner aquí, elegir la oferta, ya la tenemos elegida. Y voy a copiar simplemente el enlace y voy a poner que está en CPA Cash. Vale, ya lo tengo. Y luego dice que vamos a crear la landing page para la oferta. Pero quiero que nos volvamos a nuestro flujo que dice que tenemos que tener una landing, una precalificación, otra para captura email y una landing dos ¿Por qué esas landing 1 y landing 2? La landing 1 es propiamente dicho, la página de precalificación. ¿Por qué una página de precalificación? Porque vamos a hacer sentir al usuario especial que no todos los que llegan a nuestra página tienen la opción de tener el derecho a este sorteo, en nuestro caso, de la tarjeta de Walmart ¿vale? ¿qué voy a hacer? pues voy a hacer una landing de planificación hay varias maneras de hacer las landings de, pre de precalificación en mi caso específicamente he seleccionado esta no hagas caso a esta parte de aquí porque solo para ejemplo he utilizado el plugin de Thrive Thames Quiz y esto es lo que van a ver de aquí para abajo enter to win a 1000 thousand market card le he puesto una imagen y dice para entrar por favor dinos algo más de ti mismo dinos algo más acerca de ti y empezamos con un quiz de esta forma la gente que entra a esta página no ve que simplemente cualquiera puede entrar cualquiera se lo puede ganar sin ningún problema no. hay que precalificar le voy a dar clic a start quiz y en el Star Quiz van a empezar a aparecer aquí las preguntas. Ahí está, mira. ¿Compras en Walmart? Sí, no, algunas veces. Vamos a ponerle no. ¿Tienes una tarjeta de membresía de Walmart? Sí. ¿Tienes cuenta de Facebook? Sí. Y mira la página final que es felicitaciones. Parece que eres elegible para entrar en el sorteo. Y aquí, en clic para continuar, cuando le den clic, aquí se van a ir a la oferta de CPA Cash. Van a llegar a esta página. Fíjate que aquí tienen que poner el email, por eso no se los he pedido aquí. De ahí que yo te pusiera aquí que el email es completamente opcional. ¿Cómo hacemos estas páginas? Bueno, pues muy sencillo. Si tú tienes Wordpress, yo te recomiendo que utilices el plugin mmm, Quiz de Themes. Abajo te voy a dejar la descripción. Voy a entrar para que veas cómo funciona. Este es el dashboard de mi Wordpress de pruebas. Es pues Aquí están los plugins. Y dentro de los plugins yo tengo Quiz Builder. Yo me voy a Dashboard, porque tengo más de, de otros, el Quiz Builder, me voy al Quiz Builder y aquí yo tengo Walmart USA y encuestas. Este es el que yo he utilizado. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, voy a editar el quiz. Como la intención es simplemente llevarte a cómo hacer la oferta, no me voy a ahondar mucho. Aquí ves que tengo un Splash Page. El Splash Page es la que tuviste antes, la voy a volver a poner en pantalla. Esta es el Splash Page. ¿Ves? Aquí es el Splash. Luego vienen las preguntas que ya has visto y luego el resultado. Esta es la página de confirmación. Por lo tanto, nosotros tenemos la página de precalificación, el quiz en automático. Esto es opcional, así que no lo puse. Y la Landing Page 2 es la página de confirmación. Confirmación, la que me va a llevar a la oferta de CPA. Vamos a intentar arreglarlo un poco confirmación. ahí está y así tenemos ya la estructura completa en el caso de Tribe Quiz si yo le doy a Manage ya todo el flujo se hace completo solo yo no tengo que hacer nada ¿ves? Quiz Start ¿do you a Walmart? ¿yes? ¿no? ¿sometimes? todas las preguntas van al mismo sitio porque esto es lo que yo quiero que vayan todas al mismo sitio así que es muy fácil hacerlo esa es una forma y la otra forma es. Si no tienes el Page Builder, abajo tienes el enlace, insisto, para que tú lo puedas comprar a un precio muy, muy bajo conmigo. O también tienes el enlace a la página oficial, también puedes comprarlo. Y si no se puede, mira, tienes esta, que es especial para Walmart. Está publicada el día en que la gente lo abre. Eh, puede ser seleccionado para ganar un gift card. Aquí el, el, es de mil, le he puesto 500, pero es de mil. Si quieres participar, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí está. Pregunta 1 de 4. Y aquí pregunto otra cosa. ¿Qué edad tienes? Si yo le doy a menos de 18, me va a salir un error. Lo siento, necesita ser mayor de 18. Ya le pongo, por ejemplo, 18 a 30, eh, menos de 100, ASOS, bueno, las tiendas que sean, eh, jeans. Y me dice, revisando tus respuestas. No tienes dobles registros están disponibles, tienes la oportunidad... Se va a Google porque yo la he puesto que vaya para Google, pero si no, iría a la oferta de CPA. Esto es con HTML, ¿ves? Aquí lo tengo, que se vaya a Google después se queda puesto todo esto aquí. Mucho más fácil si tienes experiencia con HTML, la subes a tu servidor y se acabó. Y si no tienes, pues es tan sencillo como cogerte el Drive Builder, el Drive Kit Builder y construirla en WordPress. Son las dos maneras más sencillas de hacerlo. ¿Vale? Volvemos a nuestro sitio y ya tenemos la landing, tenemos el calificación y tenemos la landing page de confirmación. ¿Qué sigue? Dice que la página de confirmación tiene que ir a la oferta, a la landing de la red CPA, en este caso CPA Cash, y medir las conversiones. Todavía no puedo medir las conversiones porque no he traqueado mi oferta. La voy a tracar desde BIMOB. Me voy a BMOB. BMOB es un tracker gratuito bastante interesante. Te da muchísimas cosas y no tiene ninguna complicación. Aunque tú lo veas así, no te preocupes, no tiene ninguna complicación porque es muy sencillo de usar. Te da cuatro cosas que tú tienes que manejar básicamente. Affiliate Networks, Traffic Source, Offers y Campaigns. También las landings, como en nuestro caso, pero no son obligatorias. La mayor parte de las personas no usa landings. Nosotros sí. Affiliate, Traffic, Offers y Campaigns. Campaigns va a unir todo esto. ¿Cuál es el orden que vamos a trabajar? Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra red de afiliados. Si ya la tenemos, yo le voy a dar clic en Affiliate Networks y me van a aparecer las redes que ya tengo. Les tengo Max Bounty, Adeliate, Toradvertas, Limovidea, DoAffiliate y Yeah Mobile. Si no está la que yo quiero, le voy a dar Nueva. Si le doy Nueva de Template, clic, me van a aparecer las más comunes. Seven Offers, A4Us, ActionPay, bla, bla, bla, bla, bla. CPA Cash no va a aparecer porque es muy nueva. ¿Ves? Está CPA Bro, Icon, Build, Full, Spaghetti, Grid hub, lead, matica, no está y como no está la voy a poner yo personalmente, le voy a dar clic en nueva y en nueva me va a pedir un nombre le voy a poner cpa cash y me pone este postback y este es el postback que yo voy a poner en mis ofertas la voy a guardar ya tengo aquí cpa cash ¿Ves? Puedo editarla, puedo hacer lo que yo quiera Ya tengo puesta mi red de CPA ¿Qué tengo que hacer ahora? La fuente de tráfico Me voy a la fuente de tráfico y pongo la que yo quiera Como veis, yo ya tengo varias metidas El advertiser, Mail, Popas, Facebook, Propelera, Megapost, Mate y más Si yo quiero agregar más, puedo agregar de template Clic y vienen un montón, 50 en red, o RTX, eh, A4G, 10 actual Venue, AddMail, Adcash, un montón. Hay un montonazo de redes de tráfico que yo puedo adicionar. Bing también está. Bing, ¿ves? Ahí está. AdWords. AdWords. Están casi todas. En mi caso, y para ejemplo, solamente para ejemplo, vamos a suponer que fuera Facebook, como ya la tengo ves, le voy a dar a editar aquí aparecen un montón de cosas esto es lo que a la gente se le dificulta más en el caso de Vmob ya está todo esto metido, tú no tienes que hacer nada lo voy a cancelar, vamos a hacer el ejemplo con um, AdWords, por ejemplo AdWords. para que tú veas que es muy fácil y que tú no vas a tener que hacer nada Google AdWords, siguiente ves, ya tiene todo todo ya viene listo, tú simplemente le das a save y se acabó ¿ves? Y así yo ya tendría también Google AdWords. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que sea Facebook. Ya tengo la red de afiliados, ya tengo el, el, la fuente de tráfico. Y lo siguiente es la oferta. Aquí yo voy a poner una oferta nueva y voy a poner todo para que sea un tracking perfecto. Me voy aquí y hemos dicho que la oferta es US, CPL, Soy, Win, a WithCard. A mí me gusta poner esto. Tal cual. me voy a este es el nombre, así no me pierdo país, para qué país es en nuestro caso es para Estados Unidos este es el geo solo Estados Unidos, entonces me voy a BIMO y le digo que sea para Estados Unidos United States tags, no voy a poner ningún tag affiliate network con qué red la voy a, co a correr pues la voy a, co a correr con CPA Cash y la URL es esta que me dan ellos, le voy a dar clic para copiar y me voy a bmob y lo pego aquí, pegar, ya está, eso es todo. Ya tengo la oferta, luego viene el clic ID para meter que no voy a poner nada de momento y el currency va a ser en dólar, es dólar, el pay of time lo vamos a poner en auto, ahí está y salvamos, si tuviera un daily cap, en este caso no hay ningún daily cap, pero si lo tuviera, es importante ponerlo aquí para que en el momento en que llegue al Daily Cap se detenga y no siga gastando dinero en tráfico. Bueno, lo voy a Save. Y una vez que ya has copiado el Post -pack, tienes que ir a tu red CPA y en este caso vamos a poner el Post Pack. Lo voy a pegar y de esta manera vamos a unir el Tracker, este con la red de tráfico CPA. Ojo, si estás en Max Bounty, simplemente para que veas dónde va. ¿Ves? Aquí va. Es, aquí iría el postback. Una vez que has cogido tus enlaces, eh, build tracking, vamos a poner, sí, vamos a build tracking, vamos a poner que sea social y que sea un rolling, bla bla bla, le pones los ID's. y aquí tienes que poner tu postback. ¿Ves? Tu tracker. Este. Y lo pegas. Y ya tienes el tracker. Y ya lo tienes unido. En este caso está incorrecto porque es una oferta que no, que, que no le corresponde. Pero aquí lo pondrías en el caso de Max Bounty y aquí lo pondrías en el caso de CPA Cash. Y continuamos. Ya lo tengo. Vamos a guardarlo. Y el siguiente paso es poner nuestra landing page. Vamos a dar una nueva. Vamos a ponerle Walmart USA. Usa, y vamos a poner la primera landing esta, la de precalificación entonces me voy aquí esta dijimos que no, vamos a trabajar con la de Wordpress, la que tú quieras ¿eh? en este caso voy a trabajar esta porque bueno me queda más a mano ahí está, ya lo tenemos, es para Estados Unidos United States y ya está la guardamos, ya tenemos la landing que es United States, Walmart, USA tenemos el affiliate network, tenemos el social el source traffic, la oferta, y ahora sí nos vamos a la campaña. Vamos a dar clic en la campaña, que es donde podemos hacer ya todo lo bonito, todas las cosas chulas, las vamos a hacer aquí en las campañas. Vamos a crear una nueva campaña. Esta nueva campaña. Vamos a ponerle el nombre, que es Walmart USA. La fuente de tráfico, para, para efectos de ejemplo, va a ser Facebook. El país va a ser United States. No voy a poner tag, no voy a poner dominio. Esto lo voy a dejar igual, periodos de 24 horas. El currency va a ser los dólares. Vamos a poner US dollar. El modelo de costo va a ser el automático. Y aquí viene el flow. El flow es cómo vamos a conseguir nosotros las conversiones. El flow para nosotros va a ser build in flow. ves pues Ahí está el build y vienen los pads, vienen las rutas. Y aquí ya viene lo que vamos a hacer nosotros. Como tenemos landings, puede ser que tengamos o no. En este caso tenemos una landing. Le vamos a dar clic. Le damos aquí, add landing. Y buscamos la que ya tenemos. United States Walmart USA al 100%. Si tuviéramos más y quisiéramos hacer test, podemos poner tres o cuatro landings y ponerle el porcentaje de tráfico que queremos que envíe. Y lo haría en automático. ¿Vale? Y ya tenemos la primera parte de la oferta creada. Y lo siguiente es poner la oferta. Le damos clic en Add Offer. Seleccionamos la oferta, que es esta. Y básicamente está terminado. Simplemente le damos a Save. Y aquí viene otra parte muy importante que no quiero que te pierdas. Un montón de links. ¿Qué link vamos a usar? Fíjate que viene el campeño URL. Si tú no corrieses la oferta con Landing Page... Este es el enlace que tienes que promover en todas partes. Pero como nosotros tenemos landing, fíjate que aquí dice clic URL y nosotros vamos a coger este enlace. Copy. ¿Dónde va este enlace? Pues mira, nos vamos a volver a nuestro diagrama y dice que aquí en esta landing 2 de confirmación nos va a llevar a la red. Aquí es donde lo vamos a unir. ¿Con qué enlace lo vamos a unir? Pues nos vamos a Vimo y este enlace es el que vamos a poner en nuestra página de gracias. En nuestro caso, como estamos trabajando con WordPress, para ejemplo, con WordPress, nos vamos a la página de gracias. Y en la página de gracias le vamos a dar a editar. Vamos a buscar el botón que nos va a enlazar con la oferta. Llegamos aquí. Esta es la página de gracias. Felicitaciones, bla, bla, bla, bla. Y aquí vamos a poner el enlace. Este enlace que nos va a dar el Este, lo vamos a copiar. Y es el que vamos a poner aquí. Pegar. Ya está nuestro enlace. Y lo actualizamos. Y con este último paso, ya tenemos lista toda nuestra oferta traqueada lista para enviarle tráfico. Le vamos a dar a Save Work. Y ahora mismo, si yo la corriera, si yo me fuera a mi página, esta, voy a dar un refresh ya la tengo aquí, voy a dar a start quiz, no vamos a tener nada porque yes, no, no aquí si te fijas en esta parte de aquí abajo aparece el enlace que hemos puesto antes, y si doy clic no va a funcionar porque está traqueada para que sea Estados Unidos, R400 porque no está, entonces como no, no puede, pues y de esta manera tenemos ya todo listo, nos vamos al diagrama de nuevo para que cuando llegue aquí nuestro usuario a la página de confirmación, nosotros tengamos el enlace directo a la red CPA y luego nos pase las conversiones. Y de esta forma puedes correr script Takes correctamente utilizando un link indirecto, no el directo, sino indirecto con todo esto. ¿Por qué tienes que ponerle todo esto? ¿Por hay que sentir especial al usuario? Si el usuario no se siente especial, no va a seguir con nosotros. Se va a ir a cualquier otro lado. Repasamos el proceso. Landing 1 la tenemos aquí. Esta landing tiene que ir a VIMU en la parte de landings. Es la primera que hemos puesto. ¿Ves? Aquí. Siguiente. Ya tenemos el quiz. Dejamos que la gente ejecute el quiz. Y nos vamos al siguiente enlace que es en la página de gracias. Página de gracias y ponemos el último enlace que hemos hecho para la campaña ya con todo metido, ya con la, la affiliate network, la fuente de tráfico, la landing y la oferta. Y este enlace final, voy a darle a editar, campaigns este enlace final es el que vamos a poner en nuestra página de gracias porque estamos usando una landing page. De esta manera van a quedar unidos la red, y nuestras landing y ya podemos trackear a través de bimov todo lo que tengamos que hacer recuerda que cuando hagas tus affiliate networks, en el caso CPA Cash, voy a editar poner siempre el postback el postback que nos dan aquí y que sea seguro HTTPS y este postback lo vas a poner, mira te lo dan aquí o también lo vas a tener para que veas que no hay ningún problema cuando está en la oferta, en el vídeo lo puse cuando estábamos en la oferta, pero también lo puedes tener desde la URL. Aquí, editar este postback. Si te fijas es el mismo, entonces este postback lo vas a copiar y lo vas a poner en tu red CPA. Si es en el caso de CPA Cash aquí y si es en el caso de Mass Bounty justo debajo donde está la oferta, ahí lo vas a poner. Como ves es relativamente sencillo, tienes que ir con cuidado para no perderte en los pasos, pero es muy sencillo. Antes de que pases al tracker, antes de que tengas esto, tienes que tener la oferta, tienes que tener las landings preparadas ya al completo y una vez que ya tengas esto, decidir la fuente de tráfico y con esas tres cosas ya te puedes ir a BIMOV a montar el traqueo de la campaña. Y eso es todo. A partir de este momento le envías tráfico y se acabó. Empiezas a... A recoger datos y ya se optimizará y serán cosas, pero cuando empieces a tener datos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Sé que es un video largo, sé que es un video denso. Espero que te haya servido, que sepas por qué hay que correr las ofertas de Text de esta manera y no con indirecto. Vas a tener que ver el video varias veces. Bueno, te voy a decir otra cosa. Si estás usando páginas como esta que te mostré al principio de Walmart, vas a tener que poner tu oferta, la última, aquí. En este enlace, y de esa manera ya te, te traquearé a esta landing con Vimo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido. Si estás en mi lista privada, si estás en mi lista privada, vas a tener gratis el plugin de Drive Quiz Builder. Esta landing también te la voy a dar. Por si quieres por correr una oferta, no tiene que ser Walmart, cualquier cosa que le pongas aquí, iPhone, Walmart, Amazon. La que quieras simplemente cambias esto y esto te sigue valiendo igual. Y cambias aquí lo que tú pongas acá y es muy sencillo. No tienes que hacer nada. Y con Drive Pitch Builder no hay ningún problema porque tú lo vas a hacer exactamente al gusto que tú quieras sin pensar demasiado. Muy sencillo. Para mi lista privada, tanto Kiss Builder como esta landing completamente gratis. Y si no estás en lista privada, bueno, pues puedes aprovechar para, para apuntarte. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Recuerda que mi meta es ayudarte a generar ingresos online para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Sigue adelante, sigue las instrucciones del video y espero que tengas muchísimo éxito. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!